Tengo que confesarlo y lo hago al mundo Me volví a enamorar de nuevo Los sentimientos son tan profundos Que si hoy lo niego, me muero Ella es bella y grande, está allá arriba Tienes que subir la cuesta, Gómez Y una vez arriba allí te la encuentras Mi reina se encuentra entre los verjeles Ella se ha dormido siempre con el sol Ella sigue entre sus sueños escuchando zambras no lo voy a negar, ella es Luz y Amor Ella tiene su nombre, se llama Alhambra Yo chorreo mis llantos entre los Arrayanes Mis suspiros son como los del Moro Que dejó su reino triste y abatido como a mí me pasa cuando me retiro, cuando estoy con ella oigo los murmullos, canales de agua son sonidos suyos, dentro de mi alma se encuentra mi alhambra, en la lejanía yo escucho sus zambras.